Yo, what's up, Michael? Compartíamos nuestro amor Compartíamos nuestras historias Mirábamos el cielo Jugábamos bajo la lluvia Compartíamos nuestros sueños Compartíamos nuestros problemas Siento. No encuentro a alguien como tú, alguien como tú pero lo intento, pero se interpone el señor Creo que seguiré tomando hasta perder la razón O oh, pasaré la noche bajo el clima de este frío Últimamente me cuesta encontrar a alguien, a alguien Hasta encontrar a alguien A quien amar Compartíamos nuestro amor Compartíamos nuestros sueños Realmente quiero dejarte ir Y arreglar lo que aún siento La recuerdo mirándome a los ojos La recuerdo mirando. Puedo sentirme, la recuerdo mirándome a los ojos. Puedo sentirme, puedo sentirme, la recuerdo mirando otra vez de mí. Ella alguna vez me dijo te amo. Ahora estamos tan separados. Y tal vez cada quien tiene su camino. Y alguna vez me dijo te amo. Separó la vida amigos y alguna decisión Nos juntaba nuestros sueños y una mejor vida Creamos estrellas para complementar la oscuridad Desde ese entonces las noches son maravillosas, las melancólicas son nostálgicas Alguna vez le dije te amo, y exploté su mente, ella padecía y, ya, y ya, mi alma éramos el uno para el otro Nuestros sentimientos por el otro